¿Qué debo hacer? ¿Cómo me pudo suceder? Si equivoco mis sentimientos Y no es lo que hoy presiento No puedo equivocarme Hiriéndola ella sin querer Y esta hermosa amistad Se podría así acabar Hijo, no tengas miedo Hijo, camina hacia el amor Fiel a tus sentimientos si honesto, transparente y veraz Hijo, sin temor a equivocarnos Hijo, así la historia comenzó. Titubeante como todas, anhelantes como pocas Recordamos como ayer cuando el amor llegó a tu ser Hijo, sin temor equivocarnos Hijo, así la historia comenzó Titubeante como todas, anhelantes como pocas Recordamos como ayer cuando el amor llegó a tu ser Este secreto de los dos, hoy lo entregamos ante Dios Que ha cultivado este amor, con un cuidado maternal Puso a tu lado una mujer, que solo él supo escoger Nadie podría ser mejor, para ti él la modeló Abuela, vuela alto, hijo, la vida sí tienes al amor, las estrellas te sonrían y el dolor nunca te oprima. Ya grandes son tus alas y puedes cobijar, hijo, vuela, abuela, vuela alto. Que tu hogar sobre una roca esté anclado en lo más alto No tengas miedo a volar Ni tampoco a equivocar Hijo, vuela, vuela, vuela alto Hijo, la vida sí tienes amor, El tiempo ha pasado Inexorable como siempre Hoy con algo de dolor Llegamos ante Dios a la mujer que desde siempre para ti él pensó.